Muchas gracias, presidente. La ley que hoy se propone reformar, la Ley Orgánica 2 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es una ley que se basa en tres elementos fundamentales. El primero, la estabilidad presupuestaria, entendida como fijación de objetivos de déficit. El segundo, la regla de gasto, que ayudaría a cumplir esos objetivos de estabilidad. Y el tercero, la regla de deuda, que limitaría la capacidad de emitir deuda de las Administraciones que están por debajo de la Administración del Estado. La institución en la que se basa esta ley y su aplicación gracias, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que hace tiempo que no convocan y no le consultan sobre la modificación de esta ley, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la reforma de la que hoy hablamos es que el Partido Popular ha aplicado el filibusterismo, en este caso legislativo, apurando los plazos hasta el último momento para que no sea posible hacer nada más que una lectura única y plantear un veto y votar en contra o votar a favor y comerse esta propuesta de reforma legislativa. Miren, Esta es una, esta es una ley profundamente ideológica. Esta es una ley que tiene tres elementos ideológicos que la orientan. El primero tiene que ver con el rechazo del papel que el sector público puede jugar en la recuperación económica. El segundo tiene que ver con cómo entienden ustedes la estabilidad presupuestaria. Ustedes entienden la estabilidad presupuestaria como déficit cero o superávit de las Administraciones públicas en contra de toda la doctrina de la hacienda pública, porque ustedes le, reduce, le reducen el margen de maniobra a las Administraciones públicas y a la Administración del Estado. Y, en tercer lugar, tiene un elemento ideológico de restricción democrática, tiene un elemento tiene un elemento agonista y tiene un elemento de esto que a ustedes les gustan tanto de no hay alternativa. Lo único que se puede hacer en política económica es esto, no hay ninguna otra alternativa y, por tanto, yo no sé muy bien para qué nos reunimos en los parlamentos para hablar de política económica, si a ustedes les parece, les parece que no hay otra forma de aplicar la política económica que no sea la de la austeridad entendida como la entienden ustedes. el resultado de esta ley profundamente ideológica que ustedes hoy traen a reforma ha sido la parálisis de las administraciones públicas, ha sido el bloqueo presupuestario de instituciones como ayuntamientos y comunidades autónomas y ha sido el deterioro democrático. Les voy a recordar, señorías, que la democracia representativa, los parlamentos, que ustedes siempre nos echan en cara a nosotros, como si los parlamentos fueran una cosa de ustedes y nosotros estuviéramos aquí de prestado y la gente que nos vota no valiera igual que la que les vota a ustedes, pues los parlamentos… Los parlamentos, señorías, surgen como una fórmula de participación de los ciudadanos precisamente en los presupuestos, precisamente en la elaboración de presupuestos, que hasta el momento, que hasta el momento del surgimiento de este modelo de parlamentarismo eran una prerrogativa real, eran una, eran una prerrogativa del poder monárquico. Lo que nosotros le decimos es que hay un montón de parlamentos, en concreto los parlamentos autonómicos de este país, a los que ustedes, a través de esta ley, les han hurtado la posibilidad de regular la política económica en sus comunidades autónomas, porque ya viene fijada porque ya viene fijada por el Gobierno del Estado y por el rodillo que pasaron ustedes en la, en la pasada legislatura con su mayoría absoluta y por el rodillo que parece que van a pasar ustedes con la nueva mayoría que han construido con los señores del Partido Socialista. Ustedes, señores del Partido Popular, han evitado las alternativas que demandan las comunidades autónomas jugando con los plazos para forzar la reforma de la ley en estos términos y por eso les acusamos de filibusterismo legislativo. Pero hay una reflexión que yo quiero hacer en esta Cámara a propósito de lo que decía al principio, de que esta es una ley profundamente ideológica y que consagra principios ideológicos que tienen que ver con el Partido Popular. Yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es qué hace... Desde la firma del artículo 135 de la Constitución española, el Partido Socialista subiéndose al barco del austericidio y subiéndose al barco de la estabilidad presupuestaria entendida como la entiende el Partido Popular. No me señalen, señorías, no tengo yo la culpa, yo no estaba en el Parlamento cuando ustedes hicieron la reforma de la Constitución con el Partido Popular. No, hay una cosa que, hay una cosa que no han entendido. Hay una cosa que no han entendido, señores del Partido Socialista. Señoría, guarda el silencio, por favor. Hay una cosa que no han entendido, señores del Partido Socialista. Probablemente por acuerdos como la reforma del artículo 135 de la Constitución estamos nosotros en esta Cámara, pero cuando lo firmaron no estábamos. Así que no nos carguen con la culpa, señorías. La Ley de Estabilidad. La ley de estabilidad y la reforma del artículo 135 de la Constitución es precisamente la piedra angular que impide todas las reformas que ustedes traen sistemáticamente a esta Cámara. Es precisamente el estrangulamiento de las Administraciones públicas lo que ha impedido hacer políticas contracíclicas y lo que nos ha obligado, ojo, con una regulación mucho más estricta que la que nos imponía la Unión Europea, la que nos ha obligado a hacer las políticas que se han hecho en los últimos años en este país. Y ustedes han presentado en esta Cámara, y eso sí lo hemos visto nosotros, ustedes han presentado políticas y propuestas que tenían que ver con aplicar Políticas económicas contracíclicas, pero ustedes estaban atados de pies y manos por el acuerdo del, del artículo 135 de la Constitución y ustedes están atados de pies y manos cuando le votan a favor al Partido Popular esta reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Miren, hay tres cosas de esta ley que yo quiero discutir porque, como dice el profesor Juan Carlos Monedero, nos gobiernan… Señoría, guarden silencio. Guarden silencio. Bueno, tampoco, tampoco, va a poder, tampoco va a poder uno citar en esta tribuna sin que se exciten sus señorías. Yo, presidente, cuando dejen de patalear sigo. Senador Espinar, no he oído ningún pataleo. Continúe. Decía que a, menudo, que a menudo quienes gobiernan para los de arriba, estrangulando las instituciones públicas para que no puedan hacer política económica para la gente corriente, gobiernan con palabras. Y hay tres palabras que ustedes han utilizado en todo el argumentario que tiene que ver con esta ley, desde el título hasta su defensa. La primera es estabilidad. ¿A quién le genera estabilidad esta ley? ¿A quién le ha generado estabilidad? la ley de estabilidad presupuestaria, no a la gente de este país, no a la gente de este país que ha visto mermados sus derechos. Esta ley ha generado estabilidad a ustedes en el Gobierno, imponiéndole a instituciones de rango, de rango inferior al Gobierno del Estado techos de déficit que después no le aplicaban al Gobierno del Estado. Ustedes solo le han aplicado, le han aplicado esta ley a raja tabla a las administraciones de las comunidades autónomas y a las administraciones locales, no al Gobierno del Estado. La segunda palabra con la que ustedes han querido, con la que ustedes han querido gobernarnos para imponernos esta ley es sostenibilidad. Miren ustedes. Lo sostenible no es que los presupuestos de las comunidades autónomas, que son casi en un 70% destinados a sanidad y a educación, hayan estado estrangulados por estas medidas de déficit. Lo sostenible sería sostener la sanidad y la educación pública. Lo insostenible en este país son las listas de espera. Es la situación de la educación, que tienen ustedes mañana convocada una huelga educativa precisamente para resistir a los recortes que ustedes han hecho, a los recortes en becas y a los aumentos de tasas. Lo insostenible lo insostenible es la situación de las pensiones, que le queda un año a la, caja de, a la Caja de Reserva de la Seguridad Social, y lo insostenible es que ustedes no hayan aplicado ni hayan presupuestado ni hayan desarrollado en cinco años de Gobierno la Ley de Dependencia. Por tanto, esta ley no garantiza la estabilidad para los ciudadanos, no garantiza la sostenibilidad para las políticas públicas y no es una ley que garantice la austeridad. Lo que garantiza son los recortes, pero no la austeridad del sector público, porque, como bien les ha recordado el portavoz de Esquerra Republicana la austeridad es recortar en el gasto superfluo, no en el gasto fun fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan, porque los ciudadanos y las ciudadanas necesitan las administraciones públicas para desarrollar su vida cotidiana. Con este trámite parlamentario, ustedes han provocado malestar en comunidades autónomas gobernadas por PP y PSOE. Ustedes han derivado a las comunidades autónomas y a las administraciones locales el coste de los recortes. Ustedes no han convocado al Consejo, Político, al Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir esta reforma con las comunidades autónomas, ustedes han aplicado medidas más restrictivas todavía que las que nos imponía la Unión Europea y ustedes han utilizado la incertidumbre provocada por el Gobierno para presionar en favor de una nueva investidura de Mariano Rajoy. Lo que nosotros les proponemos es que cambiemos el artículo 135 de la Constitución para recuperar soberanía y democracia en este país. Lo que nosotros les proponemos es que esta Voy ley no la reformemos... Señoría. Ya termino, presidente. Que esta ley no la reformemos, sino que la deroguemos. Y nosotros lo que les decimos es que ustedes han elevado su ideología a rango de ley orgánica con la complicidad del Partido Socialista, a costa de los servicios públicos y las oportunidades de millones de españoles. Y y nosotros, que nos ha tocado ser la oposición en este país, hemos venido hoy aquí a oponernos a esta reforma. Muchas gracias.